De la obra El combate espiritual. Por el venerable Padre Lorenzo Scupoli. Del orden de los padres clérigos regulares de San Cayetano. Capítulo 26. De lo que debemos hacer cuando hemos recibido alguna herida en el combate espiritual. Cuando te sintieres herida, esto es, cuando conocieres que has cometido alguna falta, o por pura fragilidad, o con reflexión y malicia, no por esto te desanimes o te inquietes, mas volviéndote luego a Dios le dirás con una humilde confianza. Ahora Dios mío, acabo de mostrar lo que soy, porque, ¿qué podía esperarse de una criatura flaca y ciega como yo, sino caídas y pecados? Gasta después un breve rato en la consideración de tu propia vileza y sin confundirte, enójate contra tus pasiones viciosas, y principalmente contra aquella que fue causa de tu caída, y proseguirás diciendo, no hubiera yo parado aquí, Dios mío si por vuestra bondad infinita vos no me hubierais socorrido. Aquí le darás muchas gracias, y amándole más fervorosamente admirarás su infinita clemencia, pues siendo ofendido de ti, te da su poderosa mano para que no caigas de nuevo. En fin, llena de confianza en su misericordia, le dirás. Obrad vos Señor, y como quien sois, perdonadme las ofensas que os he hecho, no permitáis que yo viva un solo instante apartada de vos fortificadme de tal suerte con vuestra gracia que yo no os ofenda jamás. Hecho esto, no te detengas en pensar si Dios te ha perdonado o no, porque esto no es otra cosa que soberbia, inquietud de espíritu, pérdida de tiempo o engaño del demonio, que con pretextos especiosos procura causarte inquietud y pena. Ponte libremente en las piadosas manos de tu Creador, y continúa tus ejercicios con la misma tranquilidad que si no hubieras cometido alguna falta. Y aunque hayas caído muchas veces en un mismo día, no te desalientes ni pierdas jamás la confianza en Dios, practica lo que te he dicho en la segunda, en la tercera y en la última vez como en la primera. Concibe un grande menosprecio de ti misma y un santo horror del pecado, y esfuérzate a vivir en adelante con mayor cuidado y cautela. Este modo de combatir contra el demonio agrada mucho al Señor, y reconociendo este astuto enemigo que no hay arma tan poderosa para quebrantar su orgullo y desarmar los ocultos lazos que siembra en el camino del espíritu, como este santo ejercicio, no hay artificio de que no se valga para obligarnos a que lo dejemos. Y muchas veces logra su intento por nuestra inadvertencia y descuido en velar sobre nosotros mismos. Por esta causa, hija mía, cuanto mayor fuere la repugnancia y dificultad que sintieres en el uso de un ejercicio tan importante, tanto mayores han de ser tus esfuerzos para violentarte y vencerte a ti misma. Y no te contentes con practicarlo una sola vez, más repítelo muchas veces. Aunque no hayas cometido sino una sola falta, y si después de tu caída te sintieres inquieta, confusa y desconfiada, la primera cosa que has de hacer es recobrar la paz del corazón y la confianza. Después levantarás tu espíritu al Señor, persuadiéndote a que la inquietud que se sigue a la culpa no tiene por objeto su ofensa sino el daño propio. El modo de recobrar esta paz es que por entonces te olvides enteramente de tu caída y consideres únicamente la inefable bondad de Dios, que está siempre pronto y dispuesto a perdonarnos las más enormes faltas, y no olvida ni omite medio alguno para llamarnos, para atraernos y unirnos a Él, para santificarnos en esta vida, y para hacernos eternamente bienaventurados en la otra. Después que con estas o semejantes consideraciones hubieres calmado tu espíritu, podrás volver a la de tu caída, y harás lo que te he dicho. En fin, en el sacramento de la penitencia, que te aconsejo frecuentes muy a menudo. Reconoce y examina todas tus faltas, y con nuevo dolor de la ofensa de Dios, y propósito de no ofenderle más. Las declararás sinceramente a tu padre espiritual.